Purchase your track today Los dos estamos también, solo atrévete Que contigo yo me aviesgaré yeah. Bebe tan solo ven y pegate eh, eh. Empezamos a vivir, yeah, yeah. mami, ¿qué dices si no vamos a Miami? Nos escapamos una semana y ya. No tiene con nena, prende la televisión Y pone cartel en el ascensor Para que no pisen ni el piso, oh, oh, oh, baby Solo déjate llevar, baby Hagamos travesía como es Lady Ahí mismo yo trago mi Lady, Lady Óyeme, mi nena está crazy, no perdemos de centro entre sex Estamos para hacer la tercera rap del sex eh. Los dos estamos también. Solo atrevete que contigo yo me arriesgaré, bebé. Tan solo ven y pégate, eh, eh, eh, mami. que dices si no vamos a Miami? Nos escapamos una semana y ahí empezamos a vivir. Y, y, y, y, y, y mami, que dices si no vamos a Miami? Empezamos a vivir Tú y yo mi lady y, y, Nena Sé que como tú no hay dos Y como yo tampoco Así que vamos a pasar la rico Hasta que no hay tiempo, tanto que hacer Dale y pégate Yo sé que te gusta en todas las posiciones Para que te posiciones Mira posibilidades, eh, eh, eh. DJ Es que my virus records. Otra vez, el virus propagándose. Ok, en el fucking bajo. J mami, ¿qué dice si no vamos a Miami? Nos escapamos una semana y ahí empezamos a vivir. Ah, ya creo que Ya la quito va sí. Buenas Hola este, Ya soy fotógrafo experto Ahora mí. Hola Miren bueno Estamos en el detrás de cámaras Yo soy el fotógrafo y por eso tengo su teléfono Y qué buenos tenis y patineta Uf, man Bueno eh, acabamos de grabar el, Uno de los clips que es acá en el, en el corredor Oh, esa, esa transición dice con la patineta Yo también vengo en patineta Porque Acabamos, vine aquí. a grabar este güey Acabamos de grabar el clip del corredor eh, Uno de los clips del corredor que va a aparecer por ahí O el único clip del corredor que va a aparecer eh, <risa> Sí, podría ser este Ahora vamos a ver si alguien de aquí Porque ahorita... <risa>